Queridos amigos de Crescante, hoy vamos a hablar de eh, la fortaleza mental. ¿Y tú qué crees? ¿Que la fortaleza mental ya naces con ella o la puedes ir desarrollando a través de pequeños hábitos que puedes ir construyendo? Eh, hoy me pareció muy interesante un artículo que leí acerca de ello y que tocaba 10 puntos muy eh, importantes para poder hacer esta fortaleza mental, uno exige que te responsabilices de todos tus actos, es decir que pasemos de ser víctimas a protagonistas y siempre hacernos cargo de nuestros de nuestras acciones y de, y de las consecuencias a nuestras acciones, eso es eh, ser parte de exigirnos ser responsable Sal de nuestras, salir de nuestra zona de confort eh, Salir de nuestra zona de confort nos permite hacer cosas que eh, normalmente no estábamos acostumbrados a hacer. Analizar nuestros errores. Eh, ¿Qué está pasando dentro de mí al momento de que cometí algún tipo de error? ¿Qué experiencias me dejó? Tarde o temprano tenemos que darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta nuevamente caemos en el mismo error o en el mismo fracaso, o en el mismo tropiezo y la vida nos los va a estar repitiendo hasta que internamente nos preguntemos ¿para qué me generé este tipo de cosas? practica el decir que no, eh, aunque sea doloroso para tus familiares, para tus amigos, para las personas es importante a veces también decir no corta con amistades y relaciones tóxicas, ¿no? ya sea de familia o de amigos, aquel que eh, solo te está juzgando, aquel que no suma sino resta, pues creo que es momento de podarlo en tu, todas tus relaciones y es muy válido agradeciendo lo que te ha dado hasta el momento. ¿no? La séptima, aprender a mantener tus emociones bajo control. Eh, las emociones son y están. Entonces simplemente hay que ver qué nos está generando cada una de ellas cuando tenemos tristeza, ira, eh, alegría, amor o desagrado. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está propiciando y qué, no, qué es lo que está denotando internamente y qué requiero aprender y qué requiero sanar para poder eh, manejar esa emoción. Las emociones no las controlamos porque esas van surgiendo en el momento y simplemente tenemos que aprender cómo gestionarlas hacia nosotros. Dividir todos los retos en partes. Es decir A mí me da mucha flojera pensar en un reto, eh, por ejemplo, cuando concluí mi mi doctorado, hijo, cómo se me hacía largo, tedioso todo esto, y irlo dividiendo en pequeñas partes, creo que permite el establecimiento de un plan, y vas viendo avances y vas fortaleciendo esta seguridad de que lo vas a lograr. ¿no? Sigue estableciendo nuevos objetivos, es decir, trázate un nuevo objetivo, un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo proyecto a realizar. Y décimo, reconoce el miedo y... Eh, Obviamente permite planear acerca de reconocer que te da miedo ejecutarlo por miedo al fracaso, por miedo a, las, a dejar de ser aceptado, por miedo a eh, muchas otras cosas y esto nos va a permitir eh, no generar expectativas, pero sí trabajar en el camino y disfrutar. ¿Qué te parecen estos 10 tips? Si te gustaron dale like y compártelos. Nos vemos en la próxima.